Buenos días, ¿cómo están las personas que nos siguen a través de nuestro portal www.telenor.com.weo? Recuerden que ahora tenemos una nueva forma de comunicar a través de nuestras redes sociales y de la mejor forma, como hicimos con muchos invitados y con muchas personas importantes, hemos tratado de conectar a las personas directamente con la web y con nuestras redes sociales y en esta ocasión la feña Santa Ana nos acompaña entre nosotros. Cada uno, eh, creo que nosotros pueden alternarse cada uno y vamos a tener un encuentro social con ustedes. ¿Cómo están chicas? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Yo estoy bien. ¿Pueden presentarse cada una? ¿Y qué hay cada una que ganó? Mi nombre es Oriani Marte Tejada, tengo 17 años de edad, soy de Xenobí y hoy en día represento a San Francisco de Macorís como su reina Santa Ana 2018. Marina Santana Hola Hola Me siento muy bien este, Mi nombre es Noelia Lora Tengo 17 años de edad Y represento al sector moral del vecino. Y hoy en día soy su cliente Marina Santana Buenos días Mi nombre es Dayela Bravo. Tengo 17 años de edad soy representante de la Cataluña y mi lado soy su virreina. Entonces, pues la vida es. Sí. Eh, vamos, primero, antes de todo, porque como es un, una, un poquito más informal, <coughs> mi pregunta es de la escala de la reina. Primero es la reina, para que me expliquen y la persona pueda entender un poco de la reina, cuál es, cómo es la escala. Bueno, primero es la reina, luego la virreina y la princesa. Y la princesa. Sí. Bueno. <coughs> Primero para la, para la reina. ¿Qué sentiste en el momento que fuiste elegida como reina Santa sí. Recuerda que ser reina Santa tiene un compromiso sumamente sí. sí. importante en, en la provincia, un municipio como San Francisco de Macorís, y que han pasado tantas personas, como la ciudad, como, como muchas comunicadoras importantes políticas, que ahora son, son personas profesionales en comunicación y como figura de vida. Eh, importante de nuestro municipio, ¿cómo te sentiste en el momento que fuiste ganado? La... Bueno, muy alegre, en verdad, muy alegre, porque después de todo el sacrificio que tú has hecho, que te llamen, da mucha alegría, y bueno, orgullosa, porque para alguien que ama a su pueblo, representarlo es un orgullo. ¿Y eh, para nuestra princesa qué sintió en el momento que fue de Yo no sé si eso que <risa> Es un momento inolvidable porque uno trabaja y cuando el trabajo es reconocido Uno se siente mal. Te digo, no, no o sean palabras para no describirlo. La emoción. Exactamente, la emoción. La emoción eh, Todas las personas felicitándote. O sea, es algo muy común, es algo muy bueno. ¿Se siente bien? para la rey? Se sintió como que. <risa> o Entonces, sea, no a salir rápido. Eh, por un lado, sí, por otro, no. Porque fue una experiencia muy bonita. Se dedicó mucho tiempo al ensayo. Y la verdad es que nos pasamos más tiempo juntas que con otras familias. Entonces era como sí. un poquito, como que yo quiero acabar por encontrarte lo tenía. ¿Cómo eran los ensayos? O sea, cada lo respondemos a ustedes. ¿Cómo eran los ensayos? ¿Qué tiempo duró los ensayos? El... Porque ya hablamos de eso de eh, esos ensayos, aparentemente no. ya eso es una familia, que crea, sí. una ustedes conocen personas nuevas, algunos de los que se conocían antes, pero ya ustedes conocen personas nuevas, amigas nuevas. Eh. Sí, eh, formamos muchas amistades, éramos muy unidas en el sentido de que todo lo que se hacía era juntas, porque había muchos ensayos, si sí, igual no recuerdo, éramos unos, justamente un mes y varios días, ¿no? y era todo chulísimo. bueno, los ensayos todo marchó bien nos dieron diferentes clases entre esas pasarelas eh, música y para el medio escenario ella es muy disueta pues los ensayos nos fue bien fueron duros los ensayos, pero aprendimos bastante, aprendimos mucho. Pues fue pues, de mucho crecimiento personal. En estas últimas entregas que ha tenido la de Santana, se ha incluido algo diferente, que es la educación educativa para de ustedes. Lo que eso ha ayudado a que no solamente tengan una bienes que sabemos que tienen por sí, pero tienen una preparación académica. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo profesionar? la universidad? Bueno, mi plan es desde pequeña siempre he anhelado ser una gran doctora. y Dios mediante pienso estudiar medicina y bueno, de... desarrollarme en ese ámbito ayudando ayudar a las personas que lo necesitan. Dios mediante pienso ser un doctor, y me gusta la comunicación. Sí, sí, es que la comunicación. Y nada, Dios me dé dio, estudiar eso. no me gusta qué no me eso qué no se que no me no me me olvida. O sea, fue un, fue un momento tan chévere y pude mucha risa porque estábamos cenando, salimos de un ensayo y estábamos cenando un poco en portuguero. y estaba con mi amiga, estaba dando a mi papá, pues era por nosotras y accidentalmente se cayó. Y fue algo, adiós, oh inalvidable. ¿Tienen alguna anécdota a las chicas? ¿Y sus familias, sus padres? ¿Cómo se sintieron? Eh, ¿La vieron con la se ¿Pero cómo reaccionaron? Felices, porque simplemente el sacrificio no fue de nosotras. También ellas cooperaron. Y es más, creo que hasta se cansaron más que nosotras. Porque estar el día completo, todo de nosotros no es fácil. Y bueno, un orgullo total una especie de talento, de desarrollar a un monólogo ¿qué le tocó a ti? ¿un monólogo? ¿un monólogo? ¿un sea, monólogo? ¿tú haces <risa> mucho para practicarlo? en sí, en lo que es teatro yo no tengo que ser ¿te gusta mucho el teatro? sí, me gusta pero, obviamente, es un ser humano no se puede a bien, es un así por abajito pero sí. lo siento ya, ¿y a ti? ¿qué te preocupas? ¿un monólogo es Sí. Sí. Uh -huh. Me iba a tocar monólogos, ¿no? pero luego, como que no era tan yo, me decidí hacer una danza muy con una gimnasia. ¿Cómo pues se la danza? Cuando era más pequeño, porque sigo sí siendo pequeño, uh -huh. pequeño. Uh -huh. <ríe> eh, estudiaba en una escuela de gimnasia. Sí. Uh -huh. Chicas, Saben que ya son representantes de la juventud en nuestra provincia, en nuestro municipio. ¿Cuál es su trabajo de la de adelante? ¿Cuál es el objetivo de ustedes de la adelante? ¿Qué van a promover? ¿Qué ayudarán a nuestro municipio? Todos los planes que tienen, ya luego que pasen a patronales. Ok. En conjunto sí, tenemos bastantes planes, pero nuestro enfoque principal es en la juventud. O sea, en ayudar a aquellos jóvenes, adolescentes y niños para incentivarlos al estudio. Porque da pena que la mayoría de nuestra juventud hoy en día, lo que está este, por el mal camino, en vicios, o sea, no algo que aporte algo positivo a la sociedad. Entonces, nuestro enfoque está en eso, en hacer que eso cambie, aportando valores, estudios y muchísimas cosas más. Tenemos muchos problemas. Yo en lo personal tengo algunos detallados. Y haremos lo posible para trabajar mucho en conjunto. Queremos dar charlas, incentivar lo, lo que es las escuelas y colegios, ya sea al estudio, a ver de dónde en realidad inicia el problema. Porque la es de la calle, pero no se cuenta por qué. Si no es por los padres. Es por algún problema que le pasó a los niños y todo se enfoca en la familia. Nosotros a... tenemos muchas sorpresas, bastante. Y sabemos que vamos a trabajar con la familia, con los niños, con la juventud, pero eso no significa que nosotros nos vamos a quedar ahí. Porque en nuestra sociedad hay bastantes problemas, pero lo importante es no decir el problema, sino buscar la solución al problema. Sí. De todas las personas que pasan, en de públicamente, necesitan ayudar al menos en algo a nuestra sociedad, De que viven en una sea la, la violencia contra la mujer que tenemos un país que está lamentablemente la unido en eso. Eh, pero bueno, yo lo voy a hacer ya después del formalismo. Le hicimos algunas preguntas a través de Instagram, le dijimos a las personas que le preguntaran, y muchas personas preguntaron. Y, persona preguntaron, y sí. para que ustedes sí. respondan. Bueno, la primera es: ¿qué la motivó a cada una de ustedes a participar en el reinado? Bueno, en lo personal eso no estaba en mi mente. Como tú decías al principio, se ha, se ha buscado una nueva estrategia que es enseñar de y experiencia académica y eso. De mi instituto me eligieron. Ya luego de ahí yo me sentí motivada porque te dan una beca. Entonces, es un peso menos para uno y para la familia también. Y bueno, también como te ayuda a crecer. Y yo dije, bueno, si es una oportunidad, y si que sea buena, hay que aprovecharla. Sí, aprovecharla. Claro. Porque te tengo un 20 de ganar. Desde el principio. Todas, digamos, un 20 de ganar así que la motivación <risa> bueno a mí me motivó a mis compañeros al igual que el centro de estudio y mi familia siempre me ha apoyado y concurso, ¿eh? sí pero a mí me gusta eso estar como sí, más o menos con un hobby pero si lo tengo que pues incrementar desarrollarlo, no hay ningún problema. Ok. Vamos con la siguiente información. ¿Cuál es la contraseña tuya aquí? Que tengo un celular a gente para poder responder. ¿Cuál es su llamada? No te preocupes, que la mujer ya no te va a No, no, no hay problema. ¿Cuál es la contraseña? ¿Eh? ¿Cuál es la contraseña? Eh. <risa> <risa> I'm sorry, no, no. no. <risa> wow. es oh, no, no. La Entonces, vamos para ir avanzando. Eh, la siguiente información fue que la amiga pregunta ¿En qué le beneficia esto a ustedes personalmente? A cada uno. Bueno, nos, a, nos ayuda a crecer. A mí en lo personal me ha ayudado a crecer mucho a desarrollarme frente a un público, a saber expresarme, y a reaccionar a acciones en un momento indicado. Sí, claro. <risa> y a ti ¿qué Pues, el reinado nos facilitó una beca cada uno pues nos ayuda mucho en nuestros estudios. Al igual el crecimiento personal, como dice mi compañera, pues nos hemos desarrollado más en cuanto a expresarnos, este, comunicarnos con las personas, no tener, no tener miedo yeah. Al agarrar un micrófono. Que se única, ¿no? La beca es cada uno de una beca. Sí. Okay. O sea, todas se beneficiaron de una promoción académica. Sí. ¿Y a ti qué te benefició? ¿Algún? Y ya tienes experiencia ya. Sí, sí, ya sí okay. yo tengo experiencia, pero la verdad es que ten, tenía tengo, no, no sé, todavía. Como ese miedo escénico. O sea. Miedo es, escénico, todavía. Mm. Sí, uh -huh. o sea, cuando yo me en eso de los centámares de belleza, yo no podía hablar, o sea, yo podía tomar el micrófono pero no podía ser tan nervioso. pero me ayudó en el ámbito personal y que pude soltarme mucho Solarte un poco más Aquí hay una pregunta media tonta, no sé, so, parece que tiene que sí, sí, sí. saludarla Soy de 656, ausente de San Francisco Bueno, manden un saludo a esa persona Ahí fue lo único que me ayudó Pero ahora no me saludo pero... Entonces sí. aquí hay que ¿Qué es lo más importante Haber ganado eh, en la satana? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo sería si lo más importante? ¿Puede ser la forma en que la persona lo Trata? Ah, bueno. No, muy diferente. Bueno, <risa> sí, hay un trato diferente Ya somos conocidos ¿A ti lo importante? Eh, la verdad no Yo no sé mucho de qué me tener Un Es un poco como medio, no incómodo, sino como, como ese cambio total de ambiente en el que tú podías salir a correr normal. Y <risa> cuando tú sales a correr ahora, ay, pero ese es por la niña, y tú, ¿qué? <risa> ¿En serio? Dije, eh, eso es normal con todos, trabaja en medios de comunicación. Te sí. sí. sí. lo digo por, por experiencia. Con muchas personas en la amplia, en las redes, muchas personas dicen que son muy hermosas, muchas personas están muy conectada con ustedes, no solamente hoy, sino en el momento que se hizo la transmisión a través de, de nuestros medios. Eh, creo que la última pregunta que le haré es que me gustaría que ustedes me dijeran qué tan importante para ustedes son las redes sociales. Y finalizamos con un mensaje a la juventud más personal. Bueno. Las redes en sí son, ocupan un papel muy importante en la sociedad porque nos mantienen informados, Ahora, hay que saber cómo utilizarla, porque si tú le das un uso malo, te va a traer malas consecuencias. Pero, para mí lo personal tiene un papel positivo dentro de la sociedad. Y mi mensaje es a todos los jóvenes que vayan por sus sueños. Primero Dios, y si usted se lo propone, es capaz de hacerlo. Bueno, las redes sociales son sumamente importantes, ya que ahí no, nos podemos documentar, pero hay que darle buen uso, hay que darle buen uso. Y para los jóvenes, pues creer en sí mismo, que es lo primero. Obviamente primero en Dios, poner todo en mano de Dios, y luego creer en sí mismo. No ser, tratar de ser como, como un símbolo o alguien que no es no ser, ser sí mismo, y así lo puede lograr todo. Para la vida, ¿qué las redes red de Que le gusta el Chantiago. Está mucho Facebook y Instagram. Sí, de verdad, sí. Pero cada tema tiene su pro y su contra, y la verdad es que las redes sociales son importantes, bastante, porque nos mantienen al tanto de todo, porque la mayoría de los hombres no visualizamos las noticias, entonces ya estamos en Facebook o Instagram y ah mira pasó tal cosa pero hay que saber manejarse en cuanto a eso porque nos exponemos a un gran peligro al crear una cuenta en lo que es que, que, sí. que ahora se ha un medio tan masivo como interior, tratamos de que la persona tenga bueno, un buen contenido, que se pueda informar de una mejor forma. Y que ustedes, la persona de los jóvenes, que son una, que nos siguen, porque aunque somos un medio totalmente conservador por la manera formal que trabajamos, como nos hicieron, pero existe un público ya juvenil como ustedes, que nos sigue y de ese público nosotros tenemos que tratar de que ese público se informe de forma adecuada y como corresponde. Chicas, gracias. De verdad que tuvimos muchos pros en nuestra transmisión, eh, la pasamos bien, aunque ese pro no se va a ver en, eh, fuera de sí, cámara, bien. pero sí dentro de cámara al menos tenemos acordado entre nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes gracias. y después de a las personas pueden seguir en nuestro portal tele, eh, todas las informaciones durante el día. Recuerden que en la noche en el programa de Pitava, vamos a pasar las informaciones más importantes y esta entrevista estará en YouTube luego de unos minutos, luego en YouTube, en Facebook, en la página telenor.com y en nuestro Instagram. Así que a las personas, gracias y nos veremos en una próxima entrevista. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.